ahora vamos a a ver. Sí. ¿sí? que nivel ver está campeando este es que eh está llegando el está llegando está llegando está está está Ahí está está llegando está Ahí está llegando está Ahí está llegando está Ahí está está Ahí está está está está No, no, O sea, no he venido jugando este juego, pero esta es la de conocer. Esta. Acá um, he comprado un nuevo personaje. Y tuve un nivel 11. Ese juego ya lo jugué, pero. Pero no la hay. No la he de. No la he jugado, pero. Pero. ¿Qué quiero que sea, no, eh,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 y ahora quiero buscar algo quiero buscar algo algo para comprar el muerto bueno bueno aquí vamos ¿Cómo? vamos vamos vamos vamos vamos vamos wey, wey, wey, vámonos. Ay, ay, ay, perdón. Perdón, perdón. Se me salió ese tío. Vale, este. ¿Qué dice? Dice que cogieron la masculina del poete Bueno, mientras no queremos que ver. Que Una. Vela de. Espacio, ¿sí? Dice que no quita él, pero. Yo que siendo un ayuno uno. Me cago.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 Ahora tengo que esperar hasta que termine, hasta que termine todo, pero hay que ir arriba, pero es una droga, es una droga, es una que bueno que que que bueno, listo no puedo, porque, que eh. listo lo que es que eh, en café, va un bueno, listo, que que que que que que que que que que que que que para mí se ya va Y ahora. Uh -huh. Muy bueno, chicos. Aquí. en la salida. Listo, ya está de salir. De que tope a la gatunera. Ya, tengo que ya. A ver, Bueno. Ah, mucho más Bueno, aquí. Okay. Okay. Yo también, tú me caes muy bien. Tú eres okay. Bueno, aquí mi personaje dice: aquí ganamos. Y hasta la próxima.